Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemoramos la lucha de miles de mujeres que a través de los años han dado para que tengamos una participación justa y equitativa dentro de la sociedad y así logremos desarrollarnos de manera integral como personas. Y aunque hemos avanzado, aún nos quedan algunos retos por alcanzar. Algunos de ellos es lograr mayor participación en la parte académica y profesional, sobre todo en aquellas áreas en las que estamos subrepresentadas. En América Latina y el Caribe, las mujeres representamos apenas el 35% de las personas que estudian carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEAM. Estas son catalogadas como las carreras del futuro y motor del desarrollo sostenible. Hola. Soy Leonora de Lemos profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Costa Rica. Y yo soy Glenda Segura, profesora de Robótica y Programación también en la Universidad de Costa Rica. Queremos que muchas niñas y jóvenes se interesen por la ciencia y la tecnología. Por eso, hoy compartimos con ustedes una lista de recomendaciones que nos podrían ayudar a conseguir. primero siempre es educar a sus hijas sin mitos ni estereotipos sobre qué es para mujeres o qué es para hombres. Trate más bien de dejarlas que ellas solitas descubran qué es lo que les gusta y fomente más bien esos gustos. Algo muy adecuado es que conozcan sobre mujeres que han hecho algún descubrimiento o que trabajen en ciencia y tecnología para que así las puedan tomar como inspiración y un modelo a seguir. En la medida de lo posible, desde pequeñas, estimúlenlas para que participen en actividades de ciencia y tecnología. Por ejemplo, hoy en día existen gran cantidad de cursos, de clubes de ciencia, cursos de robótica, de aeroespacial, muchos de ellos son incluso gratuitos y algunos en línea. Si cuando son pequeñas, preguntan reiteradamente sobre algún tema, trate siempre de contestarles. Y si no sabe la respuesta, pues búsquela. Dejarlas preguntar y responder sus inquietudes fomenta el pensamiento creativo en ellas. Practiquen actividades de ciencia y tecnología en conjunto. Algo tan sencillo como experimentar por qué se congela el agua cuando bajamos la temperatura o por qué se convierte en gas cuando más bien subimos la temperatura. Esto va a desarrollar en ellas la curiosidad y las ganas por entender cómo funcionan las cosas. Si tiene hijos e hijas, eduque siempre desde la equidad, por ejemplo, si va a enseñar a cambiar una llanta a su hijo, también hágalo con su hija. Motive a las niñas sobre los avances científicos y tecnológicos, por ejemplo, pueden ir a ver cómo despegan los aviones, pueden ver videos sobre aterrizaje y despegue de cohetes o algunos otros videos que existen sobre cómo funcionan las máquinas. Prefiera siempre comprar juguetes que fomenten el pensamiento matemático y científico. Por ejemplo, un robot que funcione con luz solar es económico y comparten así también tiempo agradable viendo cómo es que funciona y cómo es que se ensambla también. Hagamos que las niñas se interesen más por la ciencia y la tecnología. ¿Qué otras ideas se le ocurre que podemos poner en práctica? Compártanos sus comentarios.